y se lo damos en 3, 2, 1, ¡Mierda! a mí me habla de localía, Tazca que no fue en su país, ganar no podía antes de su país, perdió tres consecutivas, y si el localista soy yo, eso se llama hipocresía. Oh. Eso se llama hipocresía, mira cómo llega para darte ya la orgía, este güey dice que patada de Kakuro, Pero con una playera dice revolución. ¿Qué sabe, no sabe la esquina? Traje rap para toda América Latina en la tele. O sea, se olvidó, hermano, cuando salió en los premios ranchando con Arcano. Sí, con Arcano era mi rival. Hicimos mierda que fue muy viral. Mis seguidores me vieron peleando en la internacional. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones el es que las escritas la trae a competiciones Yo solo quiero hacer una escrita, en lo más infinita Pero no me presumas que tiene reproducciones Eso lo solo nos dicen que hoy la rata se cuenta por millones oh. No hablo de las reproducciones Me reproduzco y luzco bien por todas mis acciones Te fuiste acá y en la primera volví a la siguiente Porque neta estás afuera De verdad, no sé qué son más básicas Si tus líricas o tus fanáticas Sí, gracias Yo deslizo por la pista Para tener mi punto de vista A bancarme que este topo me tire por artista Díganme si eso no es amor por el freestyle Amor por el freestyle y la gente que lo siente Los que hemos estado aquí desde siempre Los que piensan que tú me ganaste juntamente Todavía no pueden votar por el presidente sí. Sí.